Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti, con corazón. Muy buenas tardes a todos, eh, estamos ya iniciando esta tarde de primero de abril, ya cuarto mes del año, qué rápido se me ha hecho o se me ha pasado el tiempo. Eh, eh, en esta ocasión simplemente sé que el tiempo es el mismo, pero las percepciones sobre eh, la velocidad en la que transcurre cada vez se me hacen más veloces. no Y como buen ingeniero que soy siempre pienso en que cada año o cada día pues, es una proporción más pequeña de lo que he vivido. Entonces por eso yo creo que también se me pasa más rápido el tiempo. no Ya empezamos el cuarto mes del año, estamos terminando... Parciales Terminamos parciales en el plan TEC eh, 21.0 Están ahorita iniciando su eh, primera semana del segundo subperiodo Los del tech 20, los de alumnos de TEC 21 eh, Estamos eh, terminando segundos parciales Los chavos de prepa TEC Y entonces eh, siempre hay muchas actividades en el tecnológico de Monterrey Y nos da gusto saludarte Hola Raúl ¿Qué tal, David? Muy bien, muy buena actualización de todo lo que está ocurriendo académicamente en el TEC. Y también coincido contigo, mi percepción del tiempo de este año ha sido muy rápida. Eh, de repente ya no, hace ratito igual tenía la duda de que si ya estábamos en abril. Y ya, ya estamos llegando al primer cuatrimestre del año. La verdad es que eh, esperemos que todos lo estén aprovechando al máximo, viviendo plenamente. Y pues a seguir Justamente creciendo, trabajando y pues entregándonos. Sí, tuve la la, posibilidad, la, la satisfacción y el gusto de haberte saludado en la semana porque nos hicieron un desayuno de cumpleaños del primer trimestre del año. O sea, ya este, eh, terminando obviamente marzo fue eh, esta celebración para todos los que nacimos en enero, febrero y marzo, que les mandamos saludos, les mandamos un abrazo a toda la comunidad del TEC que cumplió en estos primeros años, fue para profesores y colaboradores, pero también sabremos que habrá un montón de alumnos y alumnas que este, eh, también habrán cumplido años, ¿no? Por cierto, ya que, ya que estoy actualizando cosas, soy un alumno mío de... Eh, yo tengo partido de básquet, no voy a poder acompañarlo, pero hay eh, partido de básquet aquí en la Arena Borregos. Los esperamos a las 6 de la tarde, TEC, eh, Puebla contra TEC, eh, Pachuca, le mando saludos allá al buen Radilla, este, que juega y es su último año de elegibilidad porque ya se gradúa y me invitó al partido y que va a estar muy bueno porque pues, los de Hidalgo son... Campeones y no sé qué tanto nacionales de repente, entonces se ve que va a estar muy bueno el juego, pero pues yo voy a andar jugando porque esa es mi pasión. Y bueno, vamos a entrar en materia porque ya nos echamos varios comerciales, vamos a entrar en materia y hoy eh, pues tocamos un tema que está interesante, está interesante el concepto porque eh, cuando yo lo escuché, no entendía el, bueno o sea no, no es que no entendía el concepto pero sí este sí me cayó muy en, de interés el tema como tal no las autoridades que nos inventamos no y pues son como esos esos influencers internos que tenemos no desde pequeños y que nos generan este pues no sé si diálogos internos o qué ocurre pero sí hay esas, esas, esa cuestión de generarnos o inventarnos ciertas autoridades a lo largo de nuestra vida, ¿no? ¿Raúl? Sí, es un tema que me llamó la atención. Digo, cabe destacar que tomamos como referencia un podcast de una, un personaje llamado Mía Astral este, y que precisamente ahí... Eh, nos, nos inspiramos para conversar al respecto, al final, a modo del este, o, o al estilo Conciencia Tech. Pero sí es un punto eh, relevante, sobre todo porque pues, es, son como estos, estos paradigmas, al final de cuentas, que muchas veces no cuestionamos y le damos esa autoridad. ¿no? Incluso puede, podemos caer hasta en esta idolatría de ciertas figuras, ciertos pueden ser no solamente figuras, sino hasta creencias, Uh -huh. percepciones, hablábamos hace ratito, y al no cuestionarlos, pues simplemente andamos en el, en el automático y eso no significa que siempre estemos de acuerdo con esa forma de actuar, pero tampoco nos movemos mucho hacia, hacia otro lado, ¿no? porque eso implica pues tomar responsabilidad y asumir eh, las consecuencias de dicha responsabilidad. Oye, y precisamente tomamos, te digo, de este podcast la idea y, les, y lo escuchamos, obviamente, esta parte. Y, bueno, pues nos habla de, de estas enseñanzas, ¿no?, que pueden ser eh, un factor de influencia en nosotros por parte de nuestros padres, abuelos, amigos, eh, maestros, conocidos, etcétera, y que a la larga... Eh, se hacen pasar como nuestras, ¿no? O sea, las adoptamos de tal manera que se hacen pasar como nuestras, pero en realidad no nos pertenecen, ¿no? Y como dices tú, nos volvemos leales a creencias que vienen también eh, familiares, pero de generaciones tal vez hasta muy atrás. Y entonces, en muchas ocasiones nos pueden obstaculizar, o si es una creencia potencializadora, pues nos pueden eh, llevar a, a otro nivel. Pero las adoptamos de tal manera que creemos que es nuestro diálogo interno. No sé si tú tienes alguna referencia o ya te has dado cuenta de esto, Raúl, eh, en alguna ocasión, sin que sea un ídolo por como tal, sino tu diálogo interno dice, ¡Ay, estas palabras sí son mías o no son mías! Sí. Sí, sí, te digo, son al final estos paradigmas que nosotros eh, mantenemos y puede ser, ¿no? O sea, desde, híjole, ahorita no sé, es que hay creo que hay infinidad de, de ejemplos, pero voy a mencionar uno que me parece positivo, pero que al final eh, a veces creo que no llevado tan adecuadamente, pues no, no, no, no resulta tan favorable, ¿no? No sé si me, si me explico. Mira, te voy a platicar, en una sesión de coaching que tuve últimamente, o sea, pero yo, yo era el coaching, eh, justamente algo que mencioné fue el honrar los compromisos, ¿no? Y me dijo el coach... Este, honrar los compromisos, dice eso es muy fuerte ¿de dónde lo aprendiste? así me lo dijo, ¿no? ¿de dónde lo aprendiste? y ya le comenté, bueno pues eh, lo aprendí, me gusta mucho leer sobre temas de liderazgo, trabajo en equipo y además del, mi, de mi certificación de coaching anterior este, justamente, por ejemplo esa podría ser una autoridad que yo he asimilado bastante, pero que aunque considero que es algo muy positivo el honrar los compromisos eh, a veces no lo he llevado, tal vez de una manera mm, ecológica, lo podría llamar, o saludable. Eh, es decir, me comprometo muchas veces a algo que tal vez sé de antemano que, eh, o sea, que sí, voy, que sí puedo cumplir y que sí lo voy a cumplir, porque sí, sí lo termino cumpliendo, pero que me va a implicar a lo mejor un, un esfuerzo extraordinario en el día. Y me refiero a extraordinario en el sentido de que yo ya tengo tal vez mi, mi agenda. Bien estructurada, este, y que me va a llevar a algo, o sea, sin necesidad de yo asumir ese compromiso, lo asumo, ¿no? y entonces, pues ahí es donde me presiono, siento que de más, ¿no? Este, por algo que, que tal vez yo pude haber extendido la fecha, por ejemplo, de entrega. esa es una autoridad que provino de otro lado pero no provino de, tal, de la manera en que yo la he interpretado o canalizado, ¿no? No siempre es así, pero sí me he percatado, me he hecho consciente, de que hay veces que digo, ¿por qué, ¿por qué me presioné a hoy si no me lo pidieron hoy? O sea, ¿por qué no simplemente, sabes que me comprometo a que tal fecha, con cierta holgura incluso, este, te lo podría brindar? Esa es una de las autoridades que me viene a la mente porque es muy reciente, y te digo sobre todo porque la mención del coach fue tal cual, ¿no? ¿De dónde lo aprendiste? Sí, tiene que ver con, con esta parte, como dices tú, de tu preparación en la, en la certificación anterior. Y yo vengo también a hablar de figuras, ¿no? Porque yo también, este, pues voy a traer un ejemplo a la mano, ¿no? Figuras que son importantes en tu vida desde que eras pequeño, ¿no? Y a lo mejor ventaneo aquí a mi mamá, ¿no? Y eh, una de las cosas que me siempre me, me, me dijo fue, si empiezas algo lo, vas a, lo tienes que terminar. ¿No? Lo tienes que terminar y dices, ah, caray. Eh, y es un diálogo interno que tengo yo con. Eh, y que sí me caché y me, me, y me cacho y que la genero conciencia. Y sí decía, yo, bueno, es que si empecé en algo lo tengo que terminar. Y siempre me, eh, lo adopté como un diálogo interno mío, este, hasta que empecé a decir, no, pues si esto no lo quiero terminar, ¿por qué lo voy a terminar? ¿no? Al final de cuentas. Es una decisión, la decisión siempre hemos dicho que implica elección, pero esa elección debe ser consciente sabiendo qué precios vas a pagar, ¿no? Al final de cuentas, y entonces eh, elegir te permite renunciar a otras cosas, y entonces es cuando empiezas de alguna manera a sentirte libre, pero esa libertad ¿sí implica que todavía por ahí en tus diálogos internos se sigan presentando esa conversación y decir, ah caray, este no, pues esto no lo quiero hacer, esto, esto no, esto, tan, esto mejor lo voy a dejar de hacer porque no, ya no me gusta o no me late pero si sí llega como esa voz interna de decir, y si eso es como un fracaso como tal o si es, o, o llega esa voz interna de la programación an anterior y, y todavía te genera, me genera a mí cierto conflicto pero eh, pues después me doy cuenta que pues eso lo puedo ir dejando pasar a callar la mente a callar el diálogo y seguir y continuar buscando ese crecimiento pero desde tu convencimiento sí es. sí Sí, el, el, el punto es la, la conciencia con la que vemos las cosas, nos damos cuenta y actuamos, porque como bien, esa, esa frase que bien mencionaste me parece que es algo común eh, y que a, a varios de nosotros nos los han mencionado, ¿no? El si ya iniciaste algo, termínalo, pero tienes razón y coincido contigo, hay ocasiones en que si uno después de un ejercicio de conciencia te das cuenta que pues tal vez no es lo más conveniente terminar. Una, una acción o, o, o un plan que nosotros teníamos contemplado, porque al final terminarlo lo que nos va a implicar es mayor, eh, un desgaste de mayores recursos, llámese tiempo, dinero, esfuerzo, energía. Y de todas maneras, eso ya nos dimos cuenta que no nos va a llevar hacia donde queremos. Eh, ¿Qué sentido tiene? O sea, solamente por mantener ese contrato y cumplir ese contrato mental, que nosotros establecimos con nuestras mamás, papás, ¿no? Y sabemos que, eh, lo hemos repetido muchas veces, no lo hacen con una intención mala, todo lo contrario, es con todo el amor del mundo, precisamente para buscar formarnos, pero eso no significa que no haya que, que cuestionarnos, eh, porque la vida, los, solamente nosotros experimentamos nuestra propia vida y sabemos hacia dónde nos vamos dirigiendo, con cada acto, pensamiento, misión que, que tomamos. Entonces... Eso, ese es otro, me, me parece, un, una autoridad que muchas veces también hemos, hemos comprado, el, el terminar algo este, cuando lo hemos iniciado. O también el que, este, pues, o sea, hay, hay, hay otros factores, ¿no? Por ejemplo, en, en mi caso, em, y vaya, yo me he dado cuenta que es algo que, que también yo, lo, yo lo, lo vi en la familia, no el tema del tiempo, o sea, la prisa, la prisa por... Por, por nada en realidad. <risa> la prisa, por, o sea, se hace tarde, ¿no? Se hace tarde este, y, y uno se pregunta, ¿y para qué se hace tarde? no ah, Pues en realidad muchas veces no hay algo eh, que sea verídico en donde se está haciendo tarde. Y eso es algo que yo este, todavía experimento como una autoridad, el hecho de estar presionado del tiempo. Aún lo he mencionado, aún no importa la hora que me levante. Este, porque hay veces que por insomnio me despierto más temprano de lo que estoy acostumbrado y ya no duermo y aún así estoy con híjole no es que si no hago esto ahorita se me va a hacer después tarde entonces una autoridad es que híjole y eso qué tan sal no es porque el punto creo que es eso ¿Qué, cómo nos sentimos a través de ello creo que esa, esa puede ser una guía muy muy importante no cómo te sientes y puede ser el, la sensación de paz tranquilidad, creo que esa es la guía más importante, no tanto la comodidad porque la comodidad no siempre es una guía adecuada, puede ser un espejismo, pero la paz y la tranquilidad me parece que es, son infalibles, ¿no? y si uno la sabemos si las sabemos reconocer, puede ser nuestra estrella polar y qué bueno que lo mencionas, porque al final de cuentas eh, esta parte de Mitológica del tiempo, porque bueno, para mí es un, es algo mitológico hoy en día el tiempo, pero sí, o sea, te enfrascas en la rutina diaria y te das cuenta que tú mismo empiezas a acelerarte, a acelerarte y a acelerarte, y cuando te das cuenta, pues estás viviendo el presente, ¿no? Porque estás preocupado por estas prisas y dices bueno tengo una rutina diaria como lo dice Raúl como lo digo yo y llego aquí a las 7 de la mañana y, y, y, y puede ser que tenga que estar a las 7 porque hay una restricción de tiempo donde entra mi hijo a clase y si no le ponen retardo y cosas así pero más allá de eso es eh, el hecho de que en ocasiones vives deprisa y en otras ocasiones te vuelves muy laxo, ¿no? Entonces, eh, como que eso, este, también, eh, como que, a ver, estoy viendo esta serie y así ah, acá me vuelvo laxo de tiempo y me echo todo un maratón de un día completo, ¿no? Sin... Eh, y después me estoy preocupando porque no hice cosas, eso es lo que me refiero, ¿no? Porque si ese día está libre y tu elección es pasártela viendo una serie, pues está padrísimo. Pero si mañana tengo examen y ya me eché toda la serie hoy, pues como que no es congruente, ¿no? Al final de cuentas con, con, este, con este sentido. Y voy a otra que por ahí este es una autoridad que... Hoy en día está más que, o sea, yo no voy a incentivar a que no estudien su carrera profesional o a que dejen de estudiar, ¿no? Pero es algo que desde pequeños eh, pro, programamos a nuestros chicos y a nuestros jóvenes y a, y, a, y a nuestras familias, de repente, y a mí me programaron así. Es que tienes que estudiar para ser alguien para ser alguien, como si el simple hecho de estar aquí en el mundo y haber nacido y estar creciendo no fuera a ser alguien, la, el ser humano, ¿no? Eh, y es algo muy común en la sociedad y que inclusive en nuestro diálogo interno y en nuestro diálogo diario puede salir por ahí este, para hablar, ¿no? Porque alguien cuestiona los status quo de, de, de la sociedad, ¿no? E inclusive puede ser hasta mal visto porque un joven, un un joven adolescente que te dice, no, es que no quiero estudiar, este no, no, no, lo tachas tú y lo tacha toda la familia y todo el mundo, ¿no? Y en realidad es, simplemente si es una elección consensuada, pensada, premeditada, eh, pues tendrá sus consecuencias, pero no dictaminará el hecho de ser persona y de poder gozar de una vida plena. Sí, esa es otra autoridad que igual eh, fue creo que bastante remarcada. No sé si actualmente siga vigente, me refiero que sí vigente, tal vez en nosotros, que este, se inculcó bastante. No sé si en las, estas generaciones actuales todavía se siga mencionando, predominantemente a lo mejor sí, pero no sé si, si con la misma magnitud, pero sí es un punto importante, ¿no? El estudiar, el tener un título o tener un buen trabajo, ¿no? Yéndonos a otro lado que no sea la parte académica o el dinero o el éxito, ¿no? Socialmente aceptable, el reconocimiento, la posición. Todas estas cuestiones eh, que, que justo dices, ¿no? Es, este, esto es para convertirte en alguien. En realidad, pues como lo mencionas, somos alguien desde que estamos... Eh, o sea, de, desde que vamos a nacer, ¿no? Desde el nacimiento ya, ya somos prácticamente. No tenemos que lograr algo en absoluto para acreditar esa, esa identidad o esa presencia dentro de esta, este plano terrenal. Pero sí es un tema relevante y sobre todo que implica muchos, muchas frustraciones porque pues esa vara, esa, ese estándar, pues realmente nunca llega a un límite. Uh -huh. O sea, porque lo que implica es que hoy llegas a un determinado nivel y entonces pues es, es suficiente por unas horas o por un día, tal vez un par de días, pero en realidad eh, después viene otra y otra y otra y está perfecto crecer y avanzar y, des y evolucionar, desarrollarnos. Pero ¿cuál es el motor? No? Si al final de cuentas se está haciendo por ese vacío de sentirse insignificante, si no tenemos estos logros pues ahí está, hay un sufrimiento detrás que nunca se, nunca se va a acabar. Todo lo contrario. De hecho, creo que entre más se puede lograr, más vacío se hace. Ajá. Este, entonces, ese es un tema fundamental. El, también el, el, el creer que necesitamos de, de logros o aspectos materiales para poder ser alguien. Ajá. Eh, muy bien. Ahorita, no sé ¿qué, qué otro se te viene a la mente. Mira, se me viene a la mente eh, eh, algunos, eh, algún otro, ¿no?, como, eh, como... y que son creencias eh, programadas en mi generación, de que para ser feliz y pleno, pues tienes que tener una casa, una familia, unos hijos, eh, un trabajo para toda la vida, y, que, y la otra que se me viene a la mente y que vienen siendo como creencias, porque eso es lo que hablamos también, que son creencias... Eh, es esta parte que el dinero hay que cuidarlo y hay que, y que cuesta trabajo eh, ganarlo y que solamente lo puedes ganar trabajando. Y son, eh, le digo, son programas y creencias muy arraigadas porque lo decía todo, yo me acuerdo que lo decía mi abuelo y luego lo decía mi mamá y, y o sea, son dos generaciones que, que estuvo por ahí presentes. Entonces creo que... Ese es otro cuestionamiento importante, o sea, empezar a romper este tipo de paradigmas y decir, bueno, la realidad es que sí, sí, es cierto, como padres muchas veces nos maleducamos sin que estemos juzgando a nuestros padres, como lo has dicho y lo hemos dicho siempre, Raúl. Es con las herramientas que tuvieron y su nivel de conciencia que tuvieron... Pues fue lo que dio para... para, para, para y con, lo hicieron con todo el amor del mundo. ¿No? Pero... Sí. Muchas veces es una cuestión tuya como, como ser humano. Buscar esa validación y esa aceptación. De parte de una figura. Pues que es la figura más importante. Son las figuras más importantes de tu vida. Cuando eres una persona en proceso de crecimiento. no Que son tus papás. Y entonces, ¿sabes? A ti la verdad, como niño y como joven, te voy, te voy a decir la verdad, a ti te vale gorro si tu mamá o tu papá se tienen que tronar los dedos para ir a trabajar y para darte lo, la educación que te dieron. A ti lo que importa es que fueran a tu evento a verte bailar, a verte cantar, a verte ganar tu primer lugar. Y al, el hecho de que no pudieran ir, pues te causó un dolor y una y a lo mejor una... Eh, falta de reconocimiento, y luego por eso andas buscando porque tú mismo no te reconoces, no te reconoces esas cosas, ¿no? Y quieres que te, te reconozcan, pero pues con las herramientas que tienen tus papás, pues a lo mejor no te pueden reconocer más allá de lo que tú te. Eh, de lo que pudieron reconocerte en tu momento, ¿no? Entonces, ahora, pues, ¿cuál es la labor tuya? Pues la labor tuya no es reclamar, oye, es que tú no me reconocías, tú no me. Eh, y por eso ando siempre buscando, no, pues tu, la labor tuya es empezar a trabajar a, desde adentro en ti para que ese reconocimiento se vuelva reconocimi autorreconocimiento, un reconocimiento mío para que yo esté en paz y tranquilo y no tenga yo que buscarlo afuera con gente que es importante en mi vida, pero que me ama por... porque soy. Sí. Y justo ahorita que, que mencionabas este ejemplo del trabajo, del dinero, del el, el esfuerzo por los hijos, ¿no? Creo que a veces ese es uno de los, de los temas. Mm, el, por ejemplo, no sé, o sea, es simplemente para cuestionarlo, no, no para señalar sí, esta parte. El, el, por ejemplo, la expresión de un padre a un hijo, una madre a un hijo, ¿no? Es que tú no valoras, yo me mato trabajando para que tú estés bien. ¿qué tanto puede pegarle a, esta a este hijo? ¿no? Que a lo mejor no tiene toda la madurez y, y todo puede ser, no lo sé, o sea, por eso repito, es cuestionarlo. O sea, tal vez a los adentros es, híjole, mi papá, mi mamá sufren por mi culpa. ¿no? Y, por eso, o sea, y por eso incluso pueden llegar estas creencias, tal vez eh, de rechazo hacia la parte económica, porque justamente pues, puede representar o figurar como un martirio con tal de eh, pues mantener o darle las, el sostén necesario a los hijos. Eh, y entonces me, me llama la atención porque creo que son de las cosas o de las autoridades que pueden marcar ¿no? en el tema financiero, en el tema del amor, del reconocimiento, de la aceptación. Uh -huh. Y repito, eso no, o sea, no, no es señalar a las personas que lo han expresado o si lo, lo hemos expresado tal vez, este, sino en realidad es ver cuál es el impacto que puede generar esas palabras en el subconsciente de un niño o una niña y que, y que, per, que perpetúen hasta, hasta la edad adulta y tal vez tal vez nunca se quiten. Entonces son esas autoridades igual, ¿no? O, o el simple hecho, incluso, hasta de llamarle, no sé, a veces yo me pongo a pensar, ¿no? Hasta el llamarle trabajo, ¿no? Cuando, no sé, cuando por ejemplo lo que, la actividad que tú realizas... Pues sí, la, la amas y te entregas y eso, y llamarla de esta forma, este ¿qué tanto, ¿qué tanto puede influir? O sea, ente, en, se entiende que es lo comúnmente, eh, o sea, es lo reconocido, ¿no? Esta, esta actividad para poder intercambiar este, un pago por un servicio y todo esto que Dios o sea, es, es, es, creo que es evidente, pero el llamarlo de esta forma cuando a lo mejor ni siquiera... Es como tal, ¿no? Es, es simplemente es una actividad en donde uno entrega sus esfuerzos, ¿no? Su, como le decía hace rato, su energía, conocimiento, lo que uno puede aportar hacia otras personas, ¿no? Y bueno, y de por medio está este, este pago, pero, pero hasta esta cuestión a veces me, me llama la atención, ¿no? Estas autoridades este, que nos inventamos de híjole, me tengo que matar trabajando para ganar dinero, por decirlo. Y me viene a la. Eh, otra otra que, que, que, me, que me viene este a la mente es esta. Este sentido de. Eh, que tiene mucho una generación como la mía, que es la generación X. No quiero generalizar porque seré, seguramente habrá mucha gente que no sea así. Pero. Eh, hay mucha gente que asocia la preparación y los títulos que vas obteniendo a lo largo de tu preparación con, la, con el ser, con la persona, con el ganar cierto estatus o, o nivel dentro de una organización pero a la vez también eh, fuera de la organización, es decir, dejas de ser la persona porque ni siquiera pues, tu nombre te pertenece, o sea, te pusieron así y está perfecto pero eh, dejas de ser la persona y eres el título, ¿no? Eres el doctor, eres el maestro, eres el abogado, eres el... Eh, y hasta inclusive llega a ser tan fuerte esa autoridad que cuando alguien no te habla de esa manera eh, llegas a, inclusive a ponerte iracundo o molesto, ¿no? Eh, de alguna manera. O en generaciones anteriores esto de, del usted, ¿no? Era mucho más común que te hablara... Ese, de hablaras de usted a tus abuelos, o bueno, eso decía, mi, me platicaba mi papá, ¿no? Ese, ese sentido de, de, de cómo se hablaban las personas. Entonces, creo que esas también son eh, unas eh, formas de ver este tipo de cosas. No sé si, si opines lo mismo, Raúl. Y que creo que se va se está cambiando y va avanzando de una manera rápida. Sí, sí, sí, sí. Este, en, ese, en ese aspecto, en ese contexto... Sin duda, pienso que ha ido modificándose, eh, también por la, el, la cultura en la que estamos viviendo hoy en día. Pero sí era algo común, ¿no? Este, bueno, si eres licenciado, maestro, doctor, al final de cuentas, el, el respeta el, el que si no se habla de esta forma, o si no se antepone el título, es como si se estuviera faltando al respeto, y en realidad no es así. Este, y, y el título, lo, creo que igual lo hemos hablado en otras ocasiones, pero por decir... En un determinado contexto el título puede ser muy valioso, pero muévelo a un contexto en donde ese título no tenga valor. Y entonces, ¿dónde queda tu importancia, tu relevancia como persona? Si, si tanto le atribuiste esa identidad y ese valor a ese título en particular. Entonces, ese es un tema. Eh, creo que puede, a lo mejor va cambiando. A lo mejor yo igual me, me cuestionaría... Eh, qué títulos hay hoy en día, tal vez no académicos, pero pienso, digo, no, ahorita no me viene a la mente, pero pienso que habrá otros títulos hoy en día que tal vez también se les está dando mucho peso, ¿no? Este... Entonces, habría que contemplarlos también. Pero sí es un es un tema muy relevante, ¿no? El de, o, el, o lo que decías del usted, ¿no? Es, si no me hablas de usted, es como si me estuvieras faltando al respeto o cosas por el estilo, cuando al final, pues, eso simplemente es una interpretación. La gente te puede llamar como tú quieras, como que ellos quieran, pero pues solamente uno acepta o no, le da entrada o no, a que si ofende, si agrada. E incluso, este... Híjole, es muy in interesante que... Mmm, si, si, si algo nos agrada, o sea, por ejemplo, un elogio o una crítica, también hemos hablado antes, ¿no? Si un elogio o una crítica nos importan demasiado, es creo que estamos en peligro, porque también nuestra identidad la podemos basar hacia ello, ¿sí? A lo mejor, de hecho, creo, ahorita que, que lo estoy hablando, a lo mejor ya no es tanto los títulos en sí, académicos, sino ahora los seguidores, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos seguidores tengo y por eso soy influencer y eso me representa, no? Y, y eso... Digo, si bien es relevante y se agradece y se puede honrar, pero basar la identidad, la seguridad en eso, es muy frágil. Porque así como te pueden tener las personas aquí en algún momento, en cualquier momento cae. Y digo, el ejemplo más claro, y digo, sin adentrarnos mucho en el tema, es lo que pasó en los Oscars. ¿no? O sea, yo no, hace no mucho recuerdo cómo Will Smith es una era una figura, o, o para algunos sigue siendo, ¿no? Una figura inspiradora con muchas cuestiones, ¿no? Y por un mo momento. Más allá de que si fue positivo negativo Bien o mal de Chris Rock o él Digo que eso no me voy a adentrar en este tema Pero para alguien que a lo mejor estaba aquí Y ahora pues puede estar Híjole, es el peor ser humano del mundo Por haber hecho esto ¿no? Entonces basar nuestra identidad Nuestra seguridad y amor propio Aparente A través de ese reconocimiento Es algo completamente frágil Y, y es que hablamos de esta de estos entornos precisamente entornos bucano que les llaman hoy en día y que precisamente con este ejemplo que mencionas, o sea, al final de cuentas pues eh, no voy a adentrarme tampoco en este tema pero Will Smith vale por, por el ser humano que es, ¿no? Eh, independientemente de lo que o sea, y simplemente si fue o no, eh, no es actuado es simplemente una reacción humana eh, bueno, Correcto o no, pues eso cada quien lo tendrá que decidir en su momento. Pero sí, dices, es es tan importante el sentirte o reconocerte. ¿En qué está basado tu autoestima cuando estás más preocupado por los likes que tienes en tus redes? y ¿Por la gente que te ve en el TikTok? ¿O por el número de vistas que tienen tus, tus videos? Que por ser tú. Al final de cuentas, porque no sé si, si, si, si tú lo ves así, pero, y lo, no quiero generalizar, pero sí se me hace que el grueso de los influencers y el grueso de los coaches y el grueso de, lo, de, de toda la gente que te genera contenido en, en, en el internet en este tipo de, de cuestiones, a veces no es totalmente auténtico. Bueno, tendría yo que preguntarles directamente a ellos. Oye, ¿eres auténtico en esto o no? Y, eh, pero creo que a veces es más por ese esa parte que hemos hablado siempre. De que llega un momento que al, al, hasta el más consciente de, de ellos que hablan de conciencia, este, les gana el ego. No No sé, es una percepción meramente mía y que creo que es este también como dices, eh, mostrar nuevas eh, autoridades que nos inventamos, ¿no? Y hoy está muy en boga eso, ¿no? Mi, mi coach, mi terapeuta, mi líder espiritual, mi... y le generamos una autoridad y no nos damos cuenta que es tan ser humano como nosotros, ¿no? Eh, yo me acuerdo que tenía, al principio cuando inicié en este del coach, y no voy a ventanar quién, pero seguía a, a, a un coach, ¿no?, precisamente, y no voy a decir nombres ni nada. Pero decía, no, pues era mi ídolo, mi ídolo, mi ídolo, así totalmente, ¿no? Y después ya analizando y viendo las cosas en frío, pues digo, bueno, ¿de qué es mi ídolo, no?, si de repente pues te enteras de cosas muy de un ser humano y que dices, ah, caray, pues eso yo no, lo, no sé si yo lo, lo haría cuando, si estuviera yo en su caso, ¿no?, y, y dices, ah, caray, pues no pues no puedes no puedo eh, generar ídolos de barro, ¿verdad? O autoridades eh, inventadas de este tipo. No sé qué opines sobre esto, Raúl. Y, y justo creo que ese es el tema, ¿no? Yo creo que la idolatría tiene que ver con eso, con el poner, poner por encima de, de, de uno mismo a otras personas o a otras cosas, ¿no? O sea, llámese fama, dinero o ¿no? esas cuestiones intangibles... Este, eh, pero también a otras personas Porque puede ser, sí, al final puede ser estar, Podemos estar hablando con quien sea Una autoridad o una eminencia en su ramo Pero al final termina siendo un ser humano Entonces creo que eso es lo importante no, eh, a, Yo creo que es, es muy válido este, e inspirador Admirar a alguien, reconocer su, su labor Pero como bien mencionas Pues todos somos seres humanos Tenemos áreas de oportunidad A lo mejor en, una, en un ramo somos... Eh, Estamos más enfocados y por ahí hay algo muy positivo, pero por otro lado tenemos, estamos en pañales. Entonces, este, eso y, y, y también tenemos distintas emociones, distintas formas de pensar, vamos modificándonos. Entonces... El, el poner a alguien en un pedestal es poner las expect tus expectativas, a lo mejor de ti mismo, en otro. Y como ves que no las cumple, pues te vas contra él, ¿no? Entonces, cuando en realidad creo que lo más importante es vernos igual hacia nosotros. O sea, ¿qué pasó con esta persona? Y bueno, a lo mejor puede ser que me guste o no me guste. Y, y, lo, y tal vez lo, la reacción más típica es señalar a esta persona. Pero, ¿por qué hablarlo? Uno puede decidir no hablar y adentrarse y decir, bueno, esto sucedió con esta persona... En, viéndolo desde mi vida, en qué circunstancias a lo mejor yo podría actuar de mejor manera, ¿no? que me sirva como maestro, como maestra, y no como alguien a quien condenar. O sea, creo que eso es lo, lo más importante, porque no nos hace ningún bien. O sea, no nos hace ningún bien estar este, primero idolatrando a una persona, convertirla en una autoridad, y después, cuando, a la primera falla que exista, este, irnos contra... Eh, contra eso, ¿no? Es como cuando dicen del oro odio al amor, hay un paso efectivamente, ¿no? Y creo que es lo mismo, ¿no? De la idolatría hacia el desprecio y el rechazo también lo hay. Entonces, igual Aristóteles le atribuyen esta expresión, ¿no? Que la virtud es el punto medio. Y creo que sí, creo que lo más importante es la ecuanimidad, la buscar este, tener esta metacognición para poder tratar, tratar dentro de lo posible de, de ver las cosas desde afuera, ¿no? Y no, y no engancharnos con ello. Y, y eso es eh, algo, el poder, eh, el lenguaje que hemos dicho es poderoso, es altamente poderoso. Entonces nuestro lenguaje interno, que muchas veces está influenciado por lo que leemos, por lo que vemos, por lo que actuamos, por con quién vivimos, con quién convivimos, eh, nos puede estar jugando una mala pasada si no hacemos este acto de autorreconocimiento y de reflexión interna. Por eso es bien importante eh, tener nuestros espacios para tener estas pausas conscientes y analizar esto que estás diciendo, Raúl. Creo que las personas son personas y simplemente nos sirven, como tú lo dices, de espejo. Y si algo me está molestando, si por algo me cae mal la otra persona, y si algo, en lugar de emitir un juicio hacia afuera, es decir, a ver, ¿qué, qué, qué, qué, ¿en qué ocasiones, en qué momentos, en qué circunstancias me, me comporto igual? Y me empiezo a cachar, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué me quiere reflejar esto? ¿Me comporto de la misma manera que ella en ocasiones? En de repente puedo este A lo mejor llego con alguien, estamos platicando y empezamos a dialogar y solo habla la otra persona, y habla, y habla, y habla, y habla de sus hijos, de su esposa, de sus logros, de su familia, y cuando tú le vas a hablar algo, a lo mejor te se pone a ver el celular y, y, está, y no te presta tanta atención, si en lugar de enojarte con la persona, decir, bueno, ¿en qué ocasiones me comporto igual?, yo empiezo a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, y cuando me hablan a mí, no hago caso ni genero conciencia ni hago el contacto visual y, y, y asertivo con la persona. Entonces, pues me está enojando porque yo también lo llevo a hacer en alguna ocasión, o sea, no nada más porque me lo esté haciendo, sino por, porque seguramente yo también lo hago. Y entonces, esos momentos de introspección que dices tú, la metacognición de estar entrando y saliendo, eh, es una manera de, de, de, de estar consciente, ¿no? De estar consciente. A ver, ¿qué me está reflejando todo esto? Sí, sí, sí, lo hemos platicado. Eh, que por ejemplo, ¿no? Nosotros que tenemos hijos, pues nuestros hijos son un gran reflejo. Los hijos, los hijos y la pareja son los mejores reflejos que tenemos de nosotros mismos, porque son la convivencia cercana. Bueno, eh, y los que no tengan esposo o pareja o hijos, pues con las personas que si viven con alguien, seguramente igual, o sea, es, es como el mismo, el reflejo más, más, más cercano, ¿no? Este, y precisamente es donde muchas veces surge más la molestia, y si uno realmente se cuestiona, ¿por qué me molesta? Por ejemplo, yo te lo he dicho con Leo, ¿no? Hay cosas que me molestan, ¿y por qué? Porque yo veo, me veo reflejado ahí, digo, ¿por qué hace esto, no? Este si él, o sea, no sé, ni adentro si sería algo interno, de repente dices, ¿por qué es esto? él debería ser mejor, ¿no? y, ah, bueno, ¿y por qué él debería ser mejor? si él es otra vida, ¿no? o sea, mejor tú enfócate en lo tuyo y tú demuestra que puedes ser mejor y tal vez, tal vez, él modele eso, tal vez, ni siquiera lo tenemos seguro, pero esa es su vida, ¿no? Este, entonces, ese es un tema eh, pero te digo, ¿y eso? ok, es con los hijos o la pareja, porque son muy cercanos pero es en todo, ¿no? porque hay cosas que pueden pasar y que seguro, a, a, no sé, a ti te pueden molestar y a lo mejor a mí no porque no me siento nada identificado o viceversa, ¿no? Normalmente como tú dices, este, son las cosas que nosotros nos reflejamos y tal vez no es tan, tan así, tan exacto, ¿no? No es como que tal vez esta persona hizo así y, y yo hago lo mismo, pero algo, algo por ahí puede haber, este, o sea, si le rascamos, no sé si algo que nos molesta de una persona violenta, pues, tal vez nosotros nos estamos violentando de una manera, o puede ser en la forma de comer, o sea, no, no es que precisamente nos, golpea, nos golpeamos o, o algo así, o sea, a lo mejor sabes que yo me violento en la forma de comer, estoy agrediendo a mi cuerpo, ¿no? Este, y entonces yo lo estoy viendo reflejado en otro lado o, o en otros sentidos, este, pero sí es, es, un, es un tema este, importante y si nosotros no nos damos cuenta que esas autoridades son ficticias, no que nosotros en nuestra mente las creamos y también en nuestra mente las podemos echar abajo. Y me viene una que es muy universal, ¿no? Que al final de cuentas mucha gente lo, lo hace, ¿no? Esa figura del Dios o de un poder superior o el mismo universo, ¿no? Como una figura de, de, de autoridad eh, desde diferentes dimensiones. Pero al final de cuentas ese ese, ese sentido de que hay un ser superior, ¿no? Eh, pero que en ocasiones lo, lo, lo reconvertimos en, un, en algo castigador o en algo eh, que nos está señalando los errores y, y, y, y, y pecados, ¿no? En algunas religiones, como lo podríamos llamar así, o se me fue eh, decirlo de otra manera. Y siempre estamos con esa, esa situación de, de, del ser superior, pero desde un punto de vista de que, me está observando para señalarme los errores y creo que pues, es totalmente otro sentido esta, este, esta figura de autoridad que llegamos a tener. Y, y yo creo que ahí ese es otro ejemplo muy claro de cómo nosotros, o sea, si lo analizamos bien, la forma en que lo percibimos creo que es la forma en lo que somos. O sea, ¿no? si lo percibes como un, un ente castigador, señalador, con juicio completo yo me analizaría en mi día a día cómo soy con las otras personas, ¿no? También yo los enjuicio, los señalo, ¿sí? Porque tal vez por eso es que yo percibo así, ¿no? O puedo percibirlo como un ser totalmente amoroso, este, y a lo mejor yo también lo soy así, entonces, creo que ese es el punto, este, eh, la autoridad que nosotros le, le, le, le damos tiene que ver mucho con cómo somos <ríe> al final de cuentas, ¿no? Y, y hace rato lo hablamos, ¿no? Puede ser Puedes, digo, sin sonar a lo mejor tan eh, drástico, pero podemos ser todo y nada a la vez, ¿no? Entonces, pues puede ser desde una, un, un ente castigador, señalador, este que te, que, te que está observando nada más que no te equivoques. O puede ser alguien amoroso, compasivo, este o puede ser las dos, ¿no? al final de cuentas. Y, y, y el punto es verlo. Oye, ¿y alguna de las dos está mal realmente? ¿No? Porque también es eso, o sea, este, realmente estaría malo, ¿no? Simplemente es que es parte del espectro que hay en la vida, ¿no? Y creo que eso es algo importante. El, el, el, creo que en esta vida estamos para, para poder experimentar todos los espectros posibles, ¿no? Sin, sin la necesidad de que uno tenga que estar de un lado malo o maldito y uno del lado bendito, ¿no? Y, y fíjate que al, al empezar a cuestionar todo este tipo de, de, de figuras autoritarias que nos generamos, eh, también nos vamos dando cuenta de, de, de, de que en realidad estamos en este proceso de crecimiento personal y de, de, de, de ir crece, de expandiéndonos en nuestra conciencia y en nuestra, en nuestra forma de, esencial de vivir, para darnos cuenta que en realidad... No, no estamos persiguiendo algo, uh, no hay que perseguir algo en, así de manera enfermiza, me refiero. O sea, ni el dinero, ni la felicidad, ni, ni el triunfo de los hijos, ni el ser el esposo más eh, condescendiente, amoroso, etc. Porque si nos vamos a esa traducción de, de estar siempre buscando ...llegar a esos estándares... ...que me estoy imponiendo yo... ...o me lo está imponiendo alguien más... O sea, ...en realidad no estamos ni disfrutando... Eh, nuestros, ...nuestra paz... ...que es lo que, que yo creo... ...que esa es la parte más aleccionadora de esto... ...o sea realmente preguntarme... ...en qué momento me siento en paz y tranquilo yo... ...para poder dar lo mejor de mí... ...y creo que ese es el... ...ese es el... el ...como dice Raúl el meollo del asunto, o sea, porque puedo engañar a todos menos a mí, o sea, ¿qué sí si me está generando paz y tranquilidad? Y para brindarme tal como soy en esencia, no poniéndome mis máscaras, no poniéndome mis, eh, eh, mis escudos o eh, reflejando mis, mis roles que pudiera yo estar haciendo de vida, de, diferente a mis diversas actividades, no. ¿qué me hace ser esencialmente yo que me genere paz y tranquilidad? Sí, sí justo, yo creo que esa este es el, el, la guía más clara, o sea, la sentir paz, porque eso no engaña. O sea, uno puede pensar que actúa bien o no actúa, eh, pero si, si dentro de ti no hay esa paz, entonces realmente no nos estamos guiando por esa conciencia, pienso yo, ¿no? sino que en realidad... Lo que está sucediendo es que a lo mejor hay una... Llam, llamémoslo ahí, ¿no? Como una trampa del ego. O sea, porque puede... Lo hemos, lo hemos platicado en otras ocasiones. Bueno, perdón por mi perrita que se <ríe> quiere estar buscando aquí. este Lo hemos platicado en otras ocasiones. El eh, ego se puede disfrazar de... Muchas maneras, o sea, o se puede percibir de muchas maneras, no hay una clara, ¿no? no, no, es, por ejemplo, no, por poner un ejemplo, no, la pereza o todo lo que implica la pereza no siempre es ego y no todo lo que implica el trabajo, la productividad tampoco es ego, no, o el la amabilidad a veces puede ser ego disfrazado, o sea, puede ser ego disfrazado o la agresividad también, o sea, es este, tiene multiformas, entonces, el, el chiste aquí es que si nosotros sabemos reconocer cuando el acto, la decisión que tomamos nos genera paz, ahí es, inf es infalible, lo decía hace ratito. Ahí no hay... O sea, es justamente el, este, cuando nosotros tomamos una decisión ya consistente, ¿no? Entre lo que la idea que llegó a nuestra mente, ¿no? Cómo la percibimos, la intención y la acción. Al final, cómo la, cómo la manifestamos. Y entonces, al haber esa coherencia, hay una paz. Entonces... Creo que ahí no hay otra otro otro otro punto. Pero sí es este es como interesante este este tema de las, de las autoridades. ¿no? Sí, y, a, y, y aprovechando que está tu perrita, yo creo que esa parte la tienen de cierta manera muy clara y y, y, y consciente los animalitos, ¿no? Porque al final de cuentas, eh, eh, con todo lo amoroso que son, sí entiende que es la figura de autoridad pero es una autoridad real para ellos, o sea, ellos no se generan otras figuras de autoridad, ¿no? Eh, eh, para ellos tienen su líder de la manada y esa es su, su, su autoridad máxima, ¿no? Y saben cuando infringen al, algún límite y, y saben que hay consecuencias, ¿no? Pero es tan sencillo para ellos decir ah, sí, ya, ya entendí, o sea, no sé si ya entiendan o razonen, pero sí, ah, sí, ya vi que transgredí un límite, pero a los 10 minutos bajas de nuevo y te ven y te ven con suma alegría, no están guardando resentimientos ni están eh, pensando ay qué va a decir si vuelvo a hacer esto, no simplemente esa esa esencialidad que los permite a, a los animales ser lo que son, ¿no? Sin expectativas. Y simplemente creo que pienso yo que es ese sentir, ¿no? que ellos eh, al final pienso yo que es esta percepción de energía, no sé cómo podría traducirlo, pero al final pues no soy en sus, en sus zapatos, ¿no? pero pienso que es esa parte ¿no? de la energía que ellos pueden percibir de otros, este, y a partir de eso eligen, si se puede llamar así, este, es, seguir. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que...? Eh? Y, y no necesitan que transmitirles... Miedo en este sentido, o sea, porque no, ni siquiera tienes que gritarles o pegarles, nada por el estilo, todo lo contrario, ¿no? O sea, creo que puedes ser completamente amoroso y al, y ellos lo detectan y como bien dices, cuando se pasaron por algo, ¿no? Y, y lo identifican en la reacción de uno, pues se ponen, no sé, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Ella se pone de, de ahora no de pechito, al contrario, de pancita, ¿no? Se voltea y este... Este, para como en, en señal de rendición al final de cuentas entonces ese es el, un tema interesante que creo que, que justo a nosotros a veces no, nos faltan, ¿no? las autoridades las hemos visualizado como alguien que nos va a castigar o que, que, o que es este eh, eh, que lo hace de manera imperativa no y al contrario creo que la autoridad al final tiene que ser más inspiradora que realmente coercitiva y creo que eso lo tienes muy claro, Raúl, porque tú, eres, aparte de ser coach, pues eres emprendedor y coach y líder de emprendedores, eh, entonces, pues... Ese es el cambio de paradigma en los muchachos de hoy, ¿no? El error ya no lo ven tan señalado como a lo mejor a mis generaciones les pasó. Y entonces es cuestión de desaprender lo aprendido para aprender cosas nuevas. Y creo que este tema da para eso y para mucho más, pero sin embargo nuevamente se nos acabó el tiempo y eh, pues ni modo, nos tenemos que despedir, ¿no? Sin antes agradecerle, como siempre, Andrés... Martínez, que está siempre en la producción de este programa a través de Tráfico 109, Y, de Conciencia Tech, prometemos eh, cazar tiempos en algún momento para que Raúl y yo estemos en la, en la estación de radio un día de estos antes de que termine el semestre, creo que sí nos podremos coordinar de alguna manera, y eh, pues nos vemos la próxima semana con más temas de Conciencia. Gracias David, gracias Andrés.